Mira, mira, mira qué hermoso peje. Bien ahí, a ver acá, a ver para el video, muy bien. ¡Qué grande, dale Un espectáculo. Bueno, acá terminando la, la jornada del día de hoy. Marte, eh, Marte, martes, hoy. Martes, sí. martes. Aníbal, ¿cómo las la ha pasado, amigo? La verdad, espectacular. Hubo una pesca muy linda, así que agradecido por todo. Te felicito porque nos ha dado una mano bárbaro por todo lo que hemos sacado. Bueno, muchas gracias, Aníbal. ¿Y Hugo? Igualmente. ¿Otra vez acá? Toca, yo otra vez acá.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 Amigo. Igualmente para vos. Bueno, hoy sábado 8 estamos con la gente de Sierra. Valla Sierra... Sierra, Valla. Sierra Valla o La Barría. Sierra. Sierra o la Barría. Gaby, decime, ¿cómo la pasaste? Excelente, Hugo, excelente. Muy buena pesca, buen tamaño. La verdad que muy muy muy bueno. Bueno. ¿Los chicos? Excelente. Muy bien. ¿eh? ¿La pasaron bien? Sí, muy bien, muy bien, excelente. bueno. Hoy hicimos. Ustedes pescaron todo de flote.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 Ya es la tercera vez que venís, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Con quién? Con Daika. Daika Pesca. Muy buena bien. Pesca. Hay que llamarlo. Buen, Buen día, Pesca de Garantía. Está bueno, bien. muchísimas gracias. Como Hasta siempre. Muy buena pesca.